Hola en este video vamos a hablar del sistema urinario y específicamente del riñón. La definición del sistema urinario es el conjunto de órganos encargados de producir y excretar la orina. Estos órganos van a ser los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Si hablamos de los riñones tienen una forma de poroto, son órganos pares y tienen unas dimensiones de 12 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Se encuentran en la cavidad abdominal en el retroperitoneo lateral. La altura varía según hablemos del riñón derecho o el riñón izquierdo. El riñón derecho se encuentra en la, a partir de la doceava vértebra torácica hasta la tercera vértebra lumbar porque el hígado le ejerce presión. En cambio, si nosotros hablamos del riñón izquierdo, se extiende desde la onceava vértebra torácica hasta la segunda vértebra lumbar. Observando su configuración externa, vamos a tener lo que son bordes, polos y caras. En cuanto a los bordes, tenemos uno externo, que va a ser convexo, y uno interno, que va a ser cóncavo, en el cual se encuentra el ilio. Con respecto a sus polos, vamos a tener uno superior en relación con la glándula suprarrenal y uno inferior. En cuanto a las caras, tenemos una anterior en relación al peritoneo y una posterior en relación con la pared posterior del abdomen. Si observamos ahora su configuración interna, vamos a describir que tiene una corteza periférica y una médula interna. La misma comprende de pirámides, con una base hacia externo y un un vértice o papila hacia interno. Las papilas van a desembocar en los cálices menores. Estos últimos cálices se van a unir y van a formar los cálices mayores. Y la unión de los cálices mayores va a formar la pelvis renal. Su irrigación es por parte de las arterias renales, que son ramas directas de la aorta abdominal. Su drenaje venoso es por parte de las venas renales, que a su vez van a drenar en la vena cava inferior. Su inervación es por el plexo solar y el nervio esplácnico menor que procede de la cadena simpática. Ya mencionamos parte de lo que es el pedículo renal, que si vamos de adelante hacia atrás va a ser la, eh, la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal. Este órgano está fijado en su posición por lo que son el peritoneo perteneciente al abdomen, los vasos que ya describimos en el pedículo renal, y eh, la cápsula fibra adiposa que lo envuelve. Esto es lo básico a saber de riñón. Para ampliar sobre el tema de riñón podemos recurrir a Testud o Rubier. O en las mismas clases teóricas podemos ampliar sobre el tema o con consultas. Muchas gracias. Esto fue todo.